Tú dices. Okay. No, eso. no, no, de los beneficios ah, para sí. la salud, los beneficios para la salud. Sí, bueno, miren, sí. a, a, a finales del año 1965, ya concluyendo el año, diciembre mi, eh, 21 de 1965, una pareja de emprendedores franco-macorizanos, miembros de dos familias eh, de raigambre, de estirpe aquí en San Francisco, casados, recién casados prácticamente, decidieron crear un medio de comunicación que es HIBI Radio, IBI Radio 1070. Un día como hoy, un día como mañana, se cumplen 56 años de la fundación de IBI Radio. Una, un acto de emprendurismo de Machacho González y de Fineta Camilo, que eran pareja en ese momento, eran esposos en ese momento. Y Machacho, que era locutor de La Voz del Progreso, tenía un gran amigo, que era un radiotécnico excelente, que se llamaba Yusi. Yusi fabricó el primer transmisor que usó Ibis Radio en el 65, finales del 65 pero eso no es lo importante de la historia de Ibis Radio lo importante de la historia de Ibis Radio mis amigos es que Ibis Radio se integró de forma tal a la sociedad franco-macorizana, regional y nacional porque Ibis Radio tiene un alcance eh, sí. eh, na, Yo casi nacional exacto. exacto igual que la H eh, Ibis Radio tiene, se integró de forma tal a la sociedad dominicana y regional que hizo parte de la historia sobre todo que coincidió con las luchas del hermano de Fineta, el príncipe José Amado Camilo Fernández, que tenía un espacio ahí, junto con su esposa Mayra, que hacía un espacio de radio, que era un, un programa aguerrido. Eh, José Amado fue un gran perseguido, primero por el trujillismo y luego por el balaguerismo eh, reinante, después del, del 66, cuando gana... Joaquín Balaguer, Las Elecciones y radio Y esto que yo le voy a, a, a... Es un audio que yo le voy a poner. Quisiera escucharlo ahora y que me den, por favor, que me den audio aquí adentro inmediatamente, porque es cortitito. Esto es algo que ponía en aspa y alertaba al pueblo franco, macorizano y regional cada vez que sonaba. Adelante. Y ahora... Servicio Móvil de IBI Radio. Y ahora... Señores, esa voz que está ahí, gracias por recordármelo, es Don Eduardo Guzmán. Me quito el sombrero, no lo tengo, si lo hubiese tenido lo pongo en el piso. Pero lo hago de manera sí, formal. Por... ¿Eh? Me sí. quito el sombrero, una de las mejores voces de locutor sí, sí, que claro, ha tenido, sí. que yo he conocido. ¿Tú sabes quién queda? Una de las voces magníficas, César Bretón. César Bretón. Que, por cierto, está fuera de los medios, pero es un brillante locutor. César Bretón, yo pienso que fue de la misma generación de Aníbal Medrano en, en, en, en las radios. Primero Antes que Aníbal Medrano. Exacto, de que, de que sí. eh, Tú recuerdas el programa La Gran Mañana de César Bretón. Claro, que fue claro, una, claro. Si se quiere una continuación después de... Aunque hubo un lazo de tiempo De el show de mediodía con Johnny Castellano, que fue uno de los programas emblemáticos en la década de los 70, sí. Carolina estaba chiquita Le decían cuando la eso. ranita de mamita. Ah, <risa> a Johnny Castellano. Exactamente. ¿Tú te bueno, recuerdas había, Carolina? A, a Ángel, su hermano, también fue el locutor ah, sí, sí, sí, de sí, y, claro. y anda ahí. Claro que sí. Trabaja claro que ahora sí, claro de. Que sí. a, con una, tiene una compañía de taxi algo claro así. Sí. Esto es historia de San Francisco sí, de sí, Macorís. Muy interesante, muy bonito, lo, imp mamá. lo importante es que Ibis Radio se integró de forma tal a la sociedad franco franco-macorizana, sobre todo que abrió sus puertas a, eh, como medio a todo aquel que quería dar una opinión, y por eso Ibis Radio es parte de nuestra lectura genética. Todo el franco macorizano lleva a Ibi Radio en la sangre. Sí, y después de eso le salieron eh, la voz del progreso, Radio Merengue y Radio Tiempo. ¿Tú te recuerdas que Radio Tiempo No, porque la voz del tiempo, progreso fue primero, fue el primero, primero pero, que eh, todas. Con, no fue no la primera emisora. de Ibis Radio, porque Ibi Radio fue el que tuvo el mejor posicionamiento de todas. Claro que sí. Pero Radio Tiempo, en el, tiempo, en el momento que surgió, fue una... una, una, una sí, la de historia realidad. de Radio Tiempo tiene mucho que ver también con las luchas revolucionarias del PRD. Porque, estaban ahí porque en eso. Eh, eh, Radio Tiempo estaba en Cotuí. Y Almonó, Almonó, el papá de Sulpicio, Sulpicio Almonó Núñez, ay, el magistrado Ajá. y hermano. Magistrado no, hermano, que es magistrado, carajo? Es mi hermano. Sí. Eh, ese ese eh, señor vino corriendo de, de Gotuí porque le iban a quemar la emisora y le iban a crear una situación, él vino para San Francisco, San Francisco siempre ha sido un pueblo un pueblo de defender ese tipo de cosas, y aquí se sintió como en su casa, y entonces instaló Radio Tiempo. En la calle Carmen Salomé Ureña, ahí en la segunda planta, Salom... tenían puertas cerca de donde estaba... Eh... No, en las Rivas con, con el Carmen, Exacto, era que todo ese, Rivas ese con el sitio, Carmen. Cerca de donde estaba eh, el asunto de los de lo nóticos. O eh... él, el hermano de Surpicio, que era Correcto, creo que el hijo mayor de, de Almonó, y hacía un programa que se llama Los Chicos Time. Y dónde time? <risa> yo lo con esa cara así como... Yo le pregunté Mira. a Fulvio y él me dice que no, que no, no sabe. <risa> Mira, Los Chicos Time, creo que él es ahora pastor, él es ahora <risa> como obispo de una religión sí, de esa. De la... eh, Pero fíjense, la voz del progreso, que fue de la primera, ahí con inició mi madre, Lourdes Sánchez ah, y sí, de Rodríguez, claro. sí. la, la primera locutora. Así local, es, así es. Y que eran ella Gloria Gravelay uh -huh. y esta señora, eh, ¿cómo se llama? Eh, caramba, que después tuvo en la televisión y... que hacía comedia con. con sí, sí, que está que todavía activa. Ella? Ay, caray, se me olvidó. nombre. está viva todavía. Está viejita, sí. María Cristina. María Cristina Camilo. Camilo. Eran de las pocas locutoras. Uh -huh. que, ah, bueno, sí. y Marcia, Marcia, Marcia Matos, Marcia que Marcia. trabajó mucho tiempo Pero para fue... la, eh, ¿cómo se llama? Radio Guarachita ¿Te acuerdas? Sí. Sí, entonces ahí surgieron muchos locutores y por eso resalto, entre ellos mi madre, Lourdes Sánchez. A mí me, me, me, me viene la, la de hablar y utilizar el micrófono y fue precisamente en Ibis Radio, en Viva San Francisco. Okay. pero no, te, te voy, voy a corregir era algo. era la, la parte de, de... Era en la mañana... Temprano que William García. Ah, ok, o sea, ahí también estaba. Un nuevo día, se un nuevo, nuevo día, un nuevo día en la H. Y estaba Medrano, sí, también, porque, también, exacto. Sí, primero estaba Medrano, después sí, tuve yo sí, con sí. William un tiempo. Sí. Pero sí. mira, te voy a corregir algo: La voz del progreso fue una escuela de locutores, claro, de la grandes locutores, de buenos sí, locutores. Porque, de ahí salió, mira, Lourdes Sánchez, de ahí salió man. Catellano vergés de ahí salió. De ahí salió Freddy Ortiz Landrón, de sí. ahí salió. Te voy a decir este. El mismo Machacho González. Y Machacho, y Jackie Nussi. y Y Jackie es. Sí, que sí, estuvo aquí. Entonces, pero hay una también, llamada. En ese llama? caso, un viejo y de madera que estuvo aquí. ¿Cómo allá se allá llama el de la voz de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo es? O se se, pe se, se, de se, de se de pede y se, se pede, pede. Se pede y se pede. llamada. salió de Vamos a ver la llamada. Buena. Adelante. Doctor. Sí. Yo sí se llamaba Rafael Ureña. Ah, sí, sí, sí, claro. Vivía ahí en la libertad después de... Después del colegio. Exactamente. Sí. Pero también vivían en la avenida de, de la Maitiria. Ok, ahí, ok. También. Un magnífico radiotécnico, Un tipo excelente. Gracias. Era hermano de, era o, como hermano de Machacho. Vargas, Rafael Rojas, pues Sí. La gente, ¿no? Sí, así es. Así es. O muchas es, gracias. Okay. Muchas gracias por, decir por que, refrescarme que la memoria. Ibis Radio representa en, de, en definitiva de la que han llegado al... A niveles de posicionamiento un muy, muy importante. Un patrimonio. Y Virradio representa de. la lucha sí, de sí, este sí, pueblo, sí, San Francisco de Macorís. Durante toda su historia ha sido así. Ricardo, y ahí estaban Ricardo, Gori, Ricardo, Ricardo, Ricardo Rojas, Rojas, Pejo, pero, y Fabio Gori toda esa Jorge, gente de de Antonio cáncer. María que tuvieron ¿Y su y época los de jugarse en ese momento. Sí, noticero. todavía está Antonio Estuvimos recordando con Machacho el día de la fiesta de Telenor, de los productores de Telenor. Y, le, y Machacho, estábamos eh, juntos, Antonio, Machacho, estábamos compartiendo y cuando le digo yo ve acá, y, y Antonio, ¿cuántos años tiene? Y empezaron <risas> los dos a hacerse, a tirarse, la, a, mutuamente. A tirarse. Dice, no, pero tú estabas, no, pero es verdad, son 55 que tiene. La emisión, Antonio, María. Antonio María ahí, eh, o sea que comenzó desde, un el año después. desde el inicio, es decir que nuestros saludos y felicitaciones, a Machacho, eh, a Fineta y a Antonio, y a Antonio María. María que aún sí. está en la empresa y pero ya no está el invitado de las 730 o sí. Y, y, También sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El invitado de Pero la 30. Mira, es que lo hacen. Ay, Ay, no, y los caramelos caramelo, el... musicales. Caramelo, caramelo, caramelo. No, caramelo, caramelo y se Guarachita, Radio no, sí, o sea, Guarachita era dice? una, eh, pues que tenía este logan H I W Radio Guarachita transmitiendo desde Santo Domingo para todos los pueblos de la okay. República. Bueno, poner a la gente en contexto. Nuestro potente transmisor boca, RCA convertible. De bueno, 5 mil sí, a 10 mil pasos, llévase a ustedes sí, nuestros no mensajes maná, de amistad y los invitamos a que nos sigan escuchando en la frecuencia. Vamos a en oye, oye, ese se levantaba, Pero, oye, era. Este buenos día era, días. Eso no, no se levantaba, esa era parte de esa promoción. Buenos días, buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante, buenos días. Se quedó uno de los buenos Ajá, ¿quién? Ah, el padre de Joaquíncito La culpa es mía por no recordar eh, a mi amigo ah, José sí, Joaquín. José Joaquín Sánchez, el papá sí, de Joaquín. Sí, sí, Trabajó sí, sí. Con mi madre junto a Joaquín también trabajaron juntos en la, la voz batia, del progreso. Y sí, y llevaba y hacían un programa y Joaquín que tenía uno de los una de las bases musicales más interesantes. Era un era melómano y era cantante y tenía, tenía Joaquín tenía una de las mejores discotecas de, sí, de la que región. todavía Joaquín Cito en disco de esos de LP sí, Tiempo que se te olvidaba ojalá eh. yo toparme con parte sí. de eso. Juan bueno, Carlos Juan Carlos Ah Dani Bruno salsa, Dani Bruno, Bruno que fueron de ese Dani, tiempo eh, de Dani Bruno Jimmy sí. del Rosario sí, sí, sí, sí. no, pues, que primo de, amado, de, de Rey Peña Amado pero después Jimmy del Rosario sí, te, dime. De, después que eh, había acontecimientos bueno, en huelgas Luis, como que la música Ah, pasó por esa como que la música en huelga cuando había acontecimientos huelgario eso como que la música la, de... la, la, la la pusieron icónica a nivel claro eso fue eso parecía de película. pero la, la emisora que fue icónica con relación a eso fue Radio Santa María en sí. un programa que hacían a las 3 de la tarde que se llamaba Canta Libre Canta Libre Canta tú también nueva canción obrero como, la, la está, canción, llegando está llegando la hora, la hora Está llegando Para ese tipo así el es, Era un una, buen tiempo fue, fue un buen tiempo Entonces, Había más recuerdo en, en ese tiempo noticiario. Tío, decía, Fabio, la verdad va? es como una vela Que en la más intensa oscuridad del infinito Puede devorarla Comienza Mundo Noticias Aquí Radio Libertad y en todas partes Mundo Noticias <risa> Bueno Nada, saludos Memoria y felicitaciones histórica. muy Histórico. sinceras y cariñosas para Fineta Revolver. Camilo y para Machacho Unidad González, fundadores, de creadores de este de proyecto. Que todos los francos macorizanos llevamos nuestra lectura genética. Tenemos otra bueno, llevamos a la sangre. Buenos días. Y radio, a Buenos mañana días. cumple 56, 56 años. ¿Cómo están ustedes? Muy Adelante. bien, muy bien. Gracias. Ponme pues Amado, por favor. Aquí, ah, amado aquí. Amado está aquí. Dígame. Buenos sí, días, Amado. ¿Cómo tú estás? Muy bien, buenos sí, días. miriam tu amiga. Ay, ¿cómo estás? Bien, sí, gracias a Dios. Oye, que me vi que tú querías LP. Dígame. Que tú querías LP. LP. Ajá, ajá. ¿De quién? De, de, de no, lo que de sea. Lo que yo soy un melómano y conservador de cosas viejas. Ah, yo tengo, yo te puedo Ah, ah bueno, ahí está en la pongo. la sí, decir... de Taring. Ok, ok. <ríe> Lo que podemos hacer es Déjame tu teléfono eh, yo, en los, en Con los muchachos en de producción, producción. Y, y, y yo te llamo Porque a mí me gusta conservar cosas Muy bien Y él tiene un picó en su casa Sí, <risa> <risa> yo lo tengo ah, Él vamos. tiene un picó